Eh, en esta ocasión eh, vamos eh, voy a comentar un tema que es igual eh, que los países como Latinoamérica, países latinoamericanos por ejemplo como Chile, eh, no sé cómo estarán otros países pero es un tema bien eh, complejo. Eh, yo, a mí siempre me ha gustado la música, y yo una vez estaba escuchando el ex en el año 70 y comparaba el nivel de calidad que tiene ese grupo, o Queen, o los grupos que estaban, pero pues, nos en el ex y lo comparaba con lo que se estaba haciendo en cuanto a calidad y avance en lo que se estaba haciendo en Latinoamérica. En Latinoamérica. Hay que entender que Latinoamérica, eh, a diferencia de Europa, Europa vivió un proceso en donde los cual, el, el, donde los llevó el feudalismo, después las conquistas, y esa eh, y muchos procesos que los llevaron, como por ejemplo el racismo que tienen, o que han tenido, no sé, o sea, pues, ¿qué tienen? En realidad, son, eh, sobre todo algunos países, la, el tema de las migraciones y todo ese tipo, tienen entonces para centrarme en la música eh, el punto es que eh, todo ese proceso hace que por ejemplo en, en, en el Xepli que es un grupo inglés y Estados Unidos son gente que por ejemplo eh, parte tocando una guitarra de 12 a los 12 años y termina a los 18 días va de gira mundial los grupos que son como más más, pro, más más profesionales entonces o sea, nadie puede discutir ¿cachai? la calidad que tiene el Exception y que tiene los Dors que tiene por ejemplo no sé no se me ocurre otro grupo imagínate siendo que eh, viniendo de barrios bajos o asis eh, un grupazo ¿cachai? quizás con no la misma tiene un estilo diferente no me gustaría comparar calidades pero yo comparaba con lo que pasaba acá entonces, acá en la misma época había una música buena, por más que nada por el lado, por el lado latino, andino, pero eh, yo decía, eh, pensaba, mira, esto, esta música se está haciendo ya, esta música va a ser tendencia, esta música va a pasar como eh, eh, va a pasar como a la historia y yo escuchaba grupos acá eh, que no tenían la misma calidad eran buenos grupos pero no tenían la calidad, lo que voy y yo es que técnicamente y en muchos aspectos los grupos extranjeros superaban el, el, lo, lo que se hacía acá a lo que voy yo, yo es que ¿Cuál es la diferencia entre un cabro chico de latinoamericano, por ejemplo, pongamos el chileno a un cabro chico, un niño de Estados Unidos, es que el cabro chico ahora eh, sale como experto de LOL, y el, y el cabro chico, bueno, en su tiempo ya eso ya se ha dado mucho, eh, salía un Axel Rose, y salían dando gira, un Torso, entonces. Yo veo que lo... Me puedo... Alta, me puedo equivocar y todo. Pero... Eso también refleja lo que es la, la, el interés político también que hay acá. Entonces... Eh, eh, no hay un interés real en, en desarrollar nada. O sea, por ejemplo, en los países latinoamericanos la cultura no se desarrolla nada. En Chile... Nunca ha sido importante la parte económica, sí, porque país Chile en el año 70 era un país pobre, con una inflación de la puta madre. 50% de, de, de pobreza, más una inflación, no recuerdo de cuánto. entonces Y después ya cuando vino tiempo de militares, eso ya definitivamente la cultura murió. Pero la parte científica también, y en general, después de Pinochet y todo lo que es la parte política, de la concentración de la izquierda, centro izquierda, tampoco desarrollaron el tema, o sea, a ellos realmente no les interesa, y la parte cultural es porque son los actores activistas. Entonces, estamos dándonos vueltas en tonteras. Estamos dando vueltas en tonteras. Acá en Chile siento que estamos dando vueltas en tonteras, mientras que los otros países están avanzando demasiado rápido demasiado rápido y están usando recursos que nosotros, nosotros vendemos nos pasó con el salitre en la época de la segunda guerra mundial cuando Alemania es el salitre sintético y cagó Chile y ahora viene con el cobre, se lo vendemos a los chinos, los chinos no lo compran más, eh, ahí tienen un problema económico de Evergreen que el gallo va a terminar pagando pero estamos en las mismas y yo creo que no somos nosotros ahora también igual hay un abuso extractivo de potencia ¿cachain? Entonces, pero tampoco acá hay una, como, oye, ¿sabéis qué? Podríamos hacer un, un vender un producto más procesado. Ese es el problema que tienen estos países y la mentalidad, ¿cachai? Que, está, que estamos, estamos entrampados en que se nos metieron venezolanos o haitianos en el norte y que fue como la gran noticia mundial. ¿Cachai? y un problema que todo el mundo, que los europeos tienen, ¿cachai? que los que los africanos, ¿cachai? que van los migrantes de todos lados que van escapando a los mismos afganos son problemas provocados por otros países que los otros países que están bien tienen que amársela ¿pobre? <risa> entonces dentro de lo que tus capacidades tenéis que tenéis que tenés que, ¿cómo se va? Tenés que resolver ¿pobre? entonces es complicado el asunto en ese sentido entonces, yo lo que me quiero centrar es que yo la comparación que vi musicalmente de Chile, sin desmerecerlo, pero quitando la parte andina, porque aquí hay muchos buenos grupos, pero me gustaría que se entendiera que estamos, estamos en otras. los cabros chicos que están interesados en jugar y probablemente niños en otro estado, ya están manejando tres instrumentos y ya saben programar. O sea, ya estamos mal. Entonces... Y con todas esas voladas que yo creo ideológicas, lo único que hace es retrasar mucho más el proceso, entonces, porque no son, son procesos que te entiendan a hacer la parte, eh, o, o sea, nadie habla hoy dice que hay que, la izquierda ahora, por ejemplo, eh, Camila Vallejo, eh, que mucha gente la debe conocer Camila Vallejo presentó un proyecto de trabajar 40 horas comparado con Alemania hizo soberano ridículo porque ella dijo que los alemanes no trabajaban 40 horas y si trabajan 40 horas deben ser así la gente elite o algún tipo de eres un tipo de sector que trabaja 40 horas esta comunista presenta como a ellos les gustan los sindicatos de todo ese tipo de cuestiones ella presenta un proyecto ...de trabajar de 40 horas... ...en donde... Eh, ...mucho... después ...con la pandemia... O sea, la, ...la pandemia lo agudizó... ...y eso va a quedar así... ...pero esto ya venía, se adelantó 5 años... ...¿cómo controlas el trabajo remoto? ¿cómo controlas una persona... ...que se conecta a una aplicación de Uber... ...como conductor o de, de, de delivery? ¿cómo controlas eso? Okay. Si el tipo... ...tú crees que va a trabajar 5 horas diarias... Okay. sobre todo un venezolano que viene arrancando lo, que, lo único que quiere establecerse una persona, un chileno, ¿cachai? que y, eh, pasa en la pega, no ve la familia bueno, trabajando acá no es distinto pero eh, iba a trabajar así como... Eh, de, hecho, de hecho muchas grandes empresas ya eran las oficinas eso ya no existe, Muy, eso ya va a terminar entonces, eh, hay cambios que son poderosos, por ejemplo, el rienda de auto, okay. eh, aplicaciones de auto, aplicaciones que yo ni siquiera sé de qué se tratan, yo una vez conocí una aplicación para donar, tú podías hacer una aplicación para donar, eh, para, no sé si donaba, y era estafa o no, pero donaba, ni de África, ni con casa, ni. entonces... Eh, Entonces, ¿qué pasa? Que es, es, llegan tarde, los políticos siempre llegan tarde a todo. ¿sí? Entonces, y ese es el problema. ¿sí? ¿Cómo regulas algo que que ya se escapa de tus manos? ¿sí? Porque me imagino que el, el sindical, el, hay muchos grupos de, de políticos, porque este es un problema también político, siempre llegan tarde a todo. Y lo único que saben es cobrar el impuesto. Ahora. Netflix, Amazon, Disney, HBO, tienen que pagar, Spotify tienen que pagar impuestos. Entonces, imagínate. O sea, yo siento que si a mí me cobran que tengo un negocio, todos tienen que pagar. Ahora la idea es que nadie pagara. Entonces, como para cerrar el tema, siento de que... Eh, Acá sermo, o sea, estamos preocupados para algunas personas sobre cómo va se va a redigir Chile eh, No eh, y la verdad es que por ahí el tema tan importante no, no creo que vaya porque tampoco lo que resulte de eso no creo que sea tan bueno y en realidad no se le está poniendo énfasis a los problemas pasa o que son reales mucha gente va a quedar sin trabajo o sea, va a estar muchas cosas automatizadas hay un, un, un, un programa en Netflix que habla de ese tema ¿cachai? mucha gente se va a quedar sin pega porque eh, simplemente se va a automatizar y la gente no está cubriendo sus turnos mucha mucha migración que ha llegado acá eh, ni siquiera. Hay venezolanos que no cubren turnos de... O sea, no cubren trabajos de... Como por ejemplo, como lo, lo que el surderío rogerío dice realmente es que es como, no, la obra mano barata. Yo he visto muchos venezolanos acá poniendo negocios. Y teniendo de empleado lo y teniendo. ¿Cachai? Entonces, y avanza mucho, diciendo que el avance de ellos es mucho más rápido que el chileno. ¿Cachai? El chileno lo... Chileno ahora no quiere volver a trabajar claro, económicamente si te están pagando más, ¿cachai? el estado te paga más para suplir la necesidad que tenéis ¿cachai? económica ir pagando deudas, ir poder este, limpiar porque acá igual hubo errores en donde no se no se no se solucionaron y llegaron muy tarde yo quedé pobre así como cero pesos entonces por eso que vi Pit consideralo, es una buena empresa. <ríe> eh, no tengo problema en hacerle publicidad a Pit. Didi también, son dos buenas empresas. Eh, pedido ya no, a Disculpar, eh, <ríe> pero eh, esa fue mi experiencia como cliente y no. Entonces, ese es el rollo. ¿En qué estás tú? ¿Y ¿En qué están los otros? O sea, tu negocio, tú estás ahí así, levantando una página de delivery, de delivery, bueno, y ahí el loco es que ya están usando inteligencia artificial. O sea, el problema de Rappi y las aplicaciones de Uber acá, ¿cachai? Que están armando cocina oscura. Está ahí. Y eso y en eso estoy yo tratando de armar algo rápido para empezar a agarrarme putazos rápido. ¿sí? Entonces. Eh... Ese es el rollo. ¿caché? En eso están. Y la gente no despierta. Pero reclama de cosas y toda la cuestión. Pero no están enfocados acá en realmente el problema. Para ellos. Que es que eh, la tecnología. Eh, la tecnología siempre va a facilitar las cosas. Entonces, esa es la gracia de la tecnología. No complicarla. Entonces... Y no se está. En, por lo menos acá y en los países de los otros países yo creo que ni siquiera tienen tiempo porque ya están cayendo con monedas de evaluar argentina afortunadamente está mi ley espero que eso se contagie para todo para todo latinoamérica pero el foco está el foco está equivocado las empresas que son las que generan las riquezas hay gente que, y ahí también hay gente que piensa que, por ejemplo, Uber, eh, Uber Eats, Uber Drive, yo lo usaba un rato. Yo no hacía, yo no podía considerar ese tipo como eso, como pega, es como vender alfajores toda tu vida. Entonces, o pastelitos chicos, eso no te genera, te genera un dinero para el corto plazo, pero tenés que ver más allá, y eso es lo que no hay. ¿sí? Hay un corto en la visión en cuanto a lo que es el trabajo. En corto plazo, es una, una ceguera en lo que se viene. Y lo que hace, por ejemplo, el Frente Chorro, eh, como Boric, es tratar de retrasar, retrasar, retrasar eso porque su mercado, que son los trabajadores, son los que le dan los votos. Y le está haciendo un daño tremendo porque esa gente va a quedar sin trabajo. Toda la gente, eh, la Uber está trabajando con autos eléctricos que no son manejados por. Eh, por Conductores, entonces se entiende el problema. Espero que esta vez el auditor que me escuchó eh, haya, haya podido explicar bien. Eh, eh, le está pidiendo a alguien que, <ríe> que, que se explique bien. Alguien que nunca en su puta vida bueno, sabe ni siquiera, yo ni siquiera me vengo a entender en nada en ningún lugar. <ríe> nadie entiende nada en nada entonces eh, no es una ataque hacia ti pero yo nunca me voy a contener en ningún lado eh, eh, trato de ser clarito porque también cuesta hacer podcast y ese va a ser mi estilo lo voy a ir mejorando voy a tomar críticas y otras no las voy a tomar en cuenta eh, en, a ella. Lo pasa que yo tengo un negocio y a veces el, el fanático como que trata de transformar tu obra Entonces no tengo un poco de trauma con eso, es como el síndrome del perro golpeado Que todo esto, los haitianos como cosas culturales yo creo que le ha pasado a, muchas, a muchos países Que tiene, acá los perros en Chile tienen muchos derechos, bueno, tú te puedes ir por pegarle a un perro y ahora si lo matáis, 5 años pesos. así que, para que tengan cuidado si se dan una vuelta por acá no le vayan a pegar un perro a volar, ya, te van a llover las patas en la, en la boca bueno, en la cabeza así que, ahí lo dejamos eh, espero que se agarren eh, el bitcoin, eh, según las regulaciones que haga estados unidos bueno, chile lo prohibió eh, estados unidos lo quiere regular Seguramente como tienen problemas económicos quieren dominar ese mercado, eh, por lo que tengo entendido es algo que ellos va, a estar alejado de sus manos, pueden eh, regular lo que quieran, pero el mercado va a funcionar sin China y sin, y sin, eh, sin Estados Unidos. Así que no creo que pueda ser mucho. Y como yo les comenté. No conozco mucho el tema. Me estaba enterando bastante. y eh, Yo lo que he visto por ahora. Es que compré en Uphob. Eh, empresas de Tesla, Pero debe ser como. Eh, la, la, una acción de Tesla Vale casi 780 dólares. Eh, eh, harto. No, no son caras. <ríe> yo puse 20 dólares en IQ. No... Una vergüenza. Pero Brawlhawk lo pude comprar y me decís solo Bitcoin por un rato hasta que voy a esperar a que bajen a 33, 30.000. Eh, y ahí después compro y para arriba no. Pero no sé si Bitcoin va a ser la moneda, pero no, no van a hacerlo. Quizás ellos no van a hacer precisamente lo que... Lo que lleve en el futuro, pero va a ser algo distinto, pero muy parecido. ¿Por qué? Porque Bitcoin eh, y las monedas, hay mucha gente que puede generar su propia moneda. Hay una moneda que se llama Sushi, eh, Atom. Entonces, cualquier persona puede inventar monedas y, y la verdad que son esas monedas es más lo que bajan que lo que suben. hasta ahí. Bitcoin sub, baja 3, sube 3, eh, Ethereum sube 3, baja 3, entonces como que tampoco tanto la la, la gracia de la cuestión. Se supone que se va evaluando, ¿cachai? Me imagino que a largo plazo debe ser eso, ¿cachai? Si tienes estos Bitcoin, yo creo que después de lo que pase Estados Unidos sería bueno comprarlo. Eh, una sugerencia, digo, hay muchos canales que explican mucho mejor eso y todo. Y... Eso, ¿qué más? Eh, este va a ser corto comercial. Escuchen, Maldito Inmigrante, sacamos el primer capítulo de la segunda temporada. Eh, Api, yo creo que va... Eh, depende de lo que diga Camilo acá, acá mi idoso, va, podemos hacer un Twitch. Eh, y algunos streaming, ¿sí? Vamos a esperar un poco. Y Maldito Siempre Se un Enfermo, eh, continúa con su segunda temporada van tres capítulos que lo ha dado perro y este el, en, ese, en ese programa Voy a tratar de darle un toque más siniestro, más, más dark Va, viene más dark da, maldito, siempre será un enfermo me gusta ese, ese programa a pie me encanta eh, puedo gozar, hablar temas que a mí me gustan eh, y eso pues estimado eh, vean, escuchen siempre eh, maldito inmigrante, bueno se van a reír un poco y si no se ríen, no le cuentan a nadie. Nos vemos. Know that the ride or die I'm a boy Know that the ride or die I keep playing by my C-boy Know that the ride or die I keep playing yeah, by yeah, my c boy, -boy. Then we also was the last by my c boy Know that the ride or die yeah. My name came up a lot of sounds More when I was not around Certain people that I know They ain't no longer about My name came up a lot of sounds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 So what the night we... OG boy Know that they ride or die yeah. I'm a OG boy Know that they ride or die yeah. I keep with my, yeah. keep my... Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. OG boy Know that they ride or die yeah. I keep with my Yeah! boy Then we host OG boy Know that they ride or die these brothers, my guys Know that they fly. fly Know that they fly Know that they ride or die, die. Coldies, brothers, my guys, know that they fly Know that they fly, know that they ride or die, die, die, die, die. CJ Ike, they ain't, no they ain't no longer bomb They ain't no longer bomb They ain't no longer bomb CJ Ike, they ain't no longer bomb